Unidad 3. Elaboración de proyectos sociales. Paso a paso, cuidando cada detalle. Así como los arquitectos hacen casas y edificios, los chefs hacen deliciosos platillos, las OSC elaboran proyectos sociales. Es decir, medios que busquen dar respuesta a algún problema que tengamos como sociedad. La correcta elaboración de estos nos permitirá tener mayores posibilidades de ser apoyados por instancias públicas o privadas.